En el día de hoy quiero volver a denunciar eh, lo que está sucediendo en el ayuntamiento de San Francisco de Macorís. ¿Te cogió con el ayuntamiento? A ti? No me cogió es? con el ayuntamiento. Lo que yo quiero es demostrarle a esta sociedad que somos hipócritas. Todos. Porque queremos, queremos que no haya corrupción, pero por otro lado la promovemos. Queremos, como decían, ¿verdad? Eso. Sí. Eh, por ejemplo, no no puede haber corrupción y queremos que se combata la corrupción, pero cuando la corrupción nos beneficia a nosotros, entonces qué buena que claro. bienvenida a la corrupción. Queremos el policía, el claro, queremos el policía que aplique la ley, pero que cuando me agarre a mí en falta me dé un chance. Sin el caco protector. Eh, eh, cuando me agarre sin <risa> el caco sin protector o, o sin el marbete o, o que me agarren porque me fui en rojo, entonces que me dé un chance porque yo iba rápido oficial. Entonces ahí la corrupción es buena. Pues yo venía diciendo hace unos días aquí que una fuente nuestra nos dijo que en el ayuntamiento de San Francisco de Macorís un grupo de regidores no quería aprobar el presupuesto del ayuntamiento del año 2020 porque ellos querían bonos y canastas, que había un tranque, porque ellos querían bonos para ellos y canastas especiales, pues adivinen qué, baúles. Baúles con whisky y con toda la parafernalia que llevan ese tipo de canasta. Pues adivinen qué, se aprobó, yo lo venía denunciando antes de la aprobación, pues se aprobó el presupuesto del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís por 327 millones de pesos para el año 2020. Pero a ¡ah, sorpresa, pónganme la fotografía muchachos, que ayer yo la presenté, pero anoche estudiándola minuciosamente me di cuenta que hay un detalle, Vamos a ver, esa carta que ustedes están viendo ahí, atención pueblo de San Francisco de Macorís. Ahí dice, al señor Pedro José Peña Tejada, presidente de la Honorable Consejo y demás regidores que la integran, del licenciado Antonio Díaz Paulino, Alex Díaz, alcalde de San Francisco de Macorís. Dice ahí, remisión oficio tal del número tal de la directora financiera licenciada Daniela Flores, presentando la solicitud de aprobación para la apropiación. Eh, Francia, explícame eso. Aprobación para la apropiación. Sí, sí. Para eh, presu apropiación, eso es apro presupuestaria. apropiación presupuestaria. Es decir, para que esté apropiada en, en el presupuesto. Ok. Del encargado de presupuesto, de los oficios, números tales y tales en el cual se solicita bonos para asistencia social de, para personas de escasos recursos y las canastas navideñas para, ahora yo quiero que lo acerquemos, fíjense bien, y si lo pudieran acercar ahí, mi muchacho, no sé si es posible, ahí. hay un borrón ahí. ¿Qué tiene ahí? Y entonces nosotros dijimos, pero vean, acá hay este borrón, ¿qué es lo que dice? Si ustedes se fijan, dice... Eh, Navidad para. Eh, vamos a repetirlo. Se solicita bonos para asistencia social para personas de escasos recursos y las canastas navideñas para. Ahí hay un borrón. Repartirlo y va para adelante dice personalidades de esta institución y la de la ciudad. Pero entonces, vamos a poner la otra foto, porque yo dije, coño, pero esto hay que chequearlo. Eh, coño que eh, el coño. Sí, no, pero eso es parte de, de la no, jerga caos. dominicana, ¿verdad? Da no bien, ofende. Y entonces, este está es... admitido por la sí, Real sí. Academia. Este es, es el desglose. Vamos a ver, entre muchachos para allá. Los bonos y la canasta. Acércalo ese. Sí, vamos a acercarlo. Por un millón ochocientos mil pesos, señores, oigan esta vaina, y vuelve otra vez, dice, se realizó la transferencia para la compra de bono de asistencia, para asistencia social, para personalidades, para personas de escasos recursos, y la canasta navideña para, y otra vez vuelve el borrón, y entonces dice, personalidades de esta ciudad y de esta institución. Entonces yo dije, pero ven acá, ¿qué es lo que dice en la parte donde está el borrón? Muchachos, pónganme la otra foto del acercamiento para que la gente lo pueda leer. ¿Qué fue lo que se borró ahí? Mírenlo ahí. Alguien que me diga si lo puede leer. Léelo, Francis, por favor. Para los regidores. Para los regidores. Lo que realmente dice eso es eh, compra de bono para asistencia social para personas de escasos recursos y las canastas navideñas para los regidores. Y cuando se dieron cuenta de que estábamos haciendo la denuncia en este programa, ¿lo borraron? ¡Lo borraron, señores! Y ni siquiera tuvieron la, la, la delicadeza de, de hacer hacerlo, un documento uh, uh, uh, nuevo. Sí. Pero por Dios, o, ¿y dónde vamos el a paper, llegar? Porque ¿no? ya después que se presenta la sala, es difícil ya que tú lo... Coño, eh, pero debieron... Eh, no, arreglarlo, no, debieron darle para atrás eso y decir, ah, eh, pero pero un error eh, póngalo de nuevo para que el pueblo vea están engañando al pueblo de San Francisco de Macorís, pero pusieron espérate, ahí es una comunicación de la alcaldía sí. no de los regidores sí, sí, pero, ajá, pero está ahí sí. y está diciendo que es para los regidores porque le hacen el borrón o sea ¿por qué porque no quieren existe que la su necesidad que de que no se diga no querían... que es para no, los regidores correcto. Y además, suponga usted que fuera para los regidores, ¿por qué a los regidores que cobran 80 mil y pico de pesos mensuales hay que regalarle canasta en diciembre? ¿Por qué a personalidades de San Francisco de Macorís, independientemente de quién sea, de los cuartos del pueblo, hay que regalarle canasta? Además, ¿a quién es? Porque si tú me dices, ¿qué es? ¿A quién? ¿A quién se le puede una canasta? ¿Al obispo? No, el obispo no necesita eso. ¿A quién se le puede una canasta? Además, a la gente que va a recibir los supuestos bonos, ¿de qué manera se le va a dar? O sea, ¿en qué lugar se le va a entregar y quiénes son esas personas? ¿Cuál es el criterio que se está tomando en cuenta para eso? Mírenlo ahí, ¡ay, qué lindo! Para los regidores, Ale, pero por Dios, hay que tener un poquitico más de tacto cuando se van a hacer las cosas. Mírenlo ahí, dice clarito regidores, sí, y abran la, hay la, la, una la, llamada. la foto para que vean que está sellado, que eso no es un invento mío. Vamos a escuchar la llamada. Sí, buenos días. Adelante. Sí, buenos días. Dígame. Es de las guaras que le hablo. Ah, ok. Ay, muy la bien, buena, gracias. gracias. La primera, sí, es para informar que el Dengue sigue cobrando vida. Ay, no me digas. Anoche, uh, esta madrugada, el, el murió dengue. una jovencita de 16 años aquí en oh, las guaras. Dios, Dios, eh, ¿En el hospital? Eh, es, ¿O en su casa? Una, en una clínica, murió. En una clínica. Sí, okay, la, okay. la internaron ante noche y ya estamos Ah, caray. Qué pena, lamentamos bueno. esa, esa pérdidas. Sí, y para Señores, que sepa, porque a veces las autoridades. Hay sí. que cuidarse Gracias del dengue. La, y nuestra condolencia a la familia. Ya tendré, sé que tendremos información porque nuestro departamento. Sí, que, se de que en el número para que la a la Va a estar al tanto. Y fíjate que aquí en este programa estuvimos tratando sí. si estaba de acuerdo con que el gobierno dirigiera desde salud pública para no alentar a las personas a que se manejara la información. Muy bien. Pero decíamos que en la medida que la información se maneja, la, po la población termina enfrentando los problemas de provisto de esa información que pudo haber sido necesaria para que inmediatamente intervinieran. Muy bien. Por una simple fiebre. Gracias claro. a la señora que nos llamó. Hay que, hay que cuidarse. Recalcar: que cuidarse. Es una Recalcar que el pueblo de San Francisco de Macorís tiene que exigirle al alcalde Alex Díaz el listado, y lo vamos a pedir: el listado de a quienes se le van a entregar esos bonos, de cómo se van a repartir esos bonos y quiénes son los que van a ser los beneficiarios de esas canastas. Porque para hablar de transparencia, hay que ser transparente en todo. Mira. O sea, no podemos venir ahora a coger un millón ochocientos mil pesos y, y tirarlo así para canchanchanería eh, de un grupo de, de, de amigos y canchanchanes, así mismo canchanchanes eh, que se van a beneficiar de esto. Mira. Ahí está la prueba. De lo que nosotros decíamos, en de que estaban de Ale, chantajeando al alcalde y aparentemente se dio al chantaje. En, en, en beneficio de Ale, hay ¿No que es? decir, es muy probable, yo te puedo comprar lo que tú dices completamente, mm. todo el grueso de lo que tú has dicho. Ahora, es muy probable que esto se haya producido precisamente para lograr un, un, un beneficio mayor con un mal menor. Es decir... Si no, si no doy los, los, los bonos si no, si no cedo al chantaje No me aprueban el presupuesto Y entonces muy probable que planes que tenga el ayuntamiento No se puedan ejecutar Está bien, estoy totalmente es muy probable de acuerdo que eso, ahí que Y es una especie pasado. de negociación Pero lo penoso es que haya que llegar a esos extremos de, de, de acudir a un chantaje la, la de leyenda. gente que nosotros le estamos pagando 80 mil y pico de pesos para ir a legislar para que beneficio. Tuve el chino. Francis, yo presumo que Francis no se va a apretar nunca una vaina así, siendo al siendo chino. Tuve al chino. Teníamos, oye, ¿Eh? la asistencia social se ¿Cómo va dice, a ser? Mira una cosa, no, mira, yo siento que han satanizado la asistencia social. Y veo bien si Ale la ha podido erradicar. Pero me doy cuenta de que no se ha erradicado, mm. que han tenido que mantener la asistencia social para diciembre. Y tú hiciste una entrevista eh, en lo público mm -hmm. y todo el mundo estaba de acuerdo, la gran mayoría, en que se dieran las Sí, que canarias. se dieran los bonos. Pero fíjate algo. El problema está en la transparentización de esos recursos. Porque si no estuviera basado en el presupuesto con aprovisionamiento... Ahí empezaba el primer problema. Ahora, el ayuntamiento por condición tradicional ha tenido asistencia social que solamente la diferencia la va a marcar el modo de distribución y quién la aprovecha. Quien Pero, no debe aprovecharla para sí mismo y no lo hice, ni lo he hecho, ni lo he hecho. Es el regidor. Pero lo importante sabe. es saber, es decir, por eso le estamos pidiendo al es alcalde decir, yo que... Tenía, a, que yo, transparente recibía eso. yo recibía los bonos, yo recibía los bonos. ¿Ah, tú los pero lo, claro, pero lo recibía mi, mi, mi equipo político y se repartía cada quien. Yo nunca tuve una dificultad. Ahora, verme a mí yendo con un bono, hacer la comprita de mi casa, teniendo yo el salario, eso no se permite a pero nadie. Entonces la pregunta es bueno. cómo se entregan esos bonos y en qué lugar se van a entregar y a quién se le va a entregar, porque eso es lo importante saberlo. Si realmente va a llegar a las personas. De escasos recursos, como dice esa solicitud, bueno. pero okay, vamos recursos. a lo vamos a los WhatsApp. Eh, lo ahí hay un tinglado, no te creas, porque también el comercio se beneficia. Está bien. Obviamente que Está bien. hay una, una que no una puede beneficiarse son los regidores. De del, eh. del comercio. Bien, mire, mis amigos pero eso es para entregarse a personas de escasos recursos, no para que los comercios acá tenemos a Marisol Monegro Ahí. de los Rieles, buen Marisol. día para mis amigos todos, por favor a Yerjan que le, se, le dé seguimiento a mi nombre porque yo nunca llamo al programa y menos de manera inadecuada, los amo, ah, pues, está bien gracias pues, pues, entonces, Marisol, entonces yo quizá me equivoqué Marisol y quizá excusa, malinterpretó y me retracto de lo que haya dicho en contra pide suya que que hacer, y, excusa, y también excusa. la amo eh, eh, la, le, Sí, como dice Francis, si le pido excusas si en algún momento ya, eh, sí, sí, ya, María Gómez los... de la urbanización como Todo dijo el chino, usted mía. Eh...